Buenos días a todos desde Oaxaca, buenos días, mano, buenos días, buenos días, buenos días, sean bienvenidos, buenos días, buenos días compañeros desde Tlajiaco del estado de Oaxaca, hola compañeros, tú? buenos días los que nos están acompañando por Zoom, un minutito y damos inicio, ya nos dicen que nos escuchan claro y fuerte, este bienvenidos también a nuestros ponentes, a esta nuestra quinta sesión del seminario de economía, ya también vamos a estar por cumplir un año en noviembre, este, que empezamos por ahí con Luis hace ya casi un año a, a planear este, este seminario, que pues la verdad es que nos ha ido muy bien. Para los que no hayan visto las sesiones anteriores, pues ahí los invitamos a que nos sigan en, en redes sociales este, para que vean las, las sesiones que hemos tenido. no eh, Bueno, el día de hoy pues tenemos un tema súper importante para el proyecto de la Cuarta Transformación alrededor del Istmo de Tehuantepec para todos nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan desde Oaxaca, pues seguramente será también un tema muy, muy interesante, muy importante para ustedes. Eh, y sin más, les voy a presentar a la mesa que tenemos el día de hoy acompañándonos. Eh, tenemos al maestro Héctor Ramírez Reyes, doctor en economía en la Universidad Nacional Autónoma. Realizó estudios. De actualización en el Economics Institute Colorado University y de maestría en Economic Policy and, Plainic, and Planning en el Institute of Social Studies en la Haya, Holanda. Y la maestría en Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Island. Nacional Autónoma de México. Así como un diplomado de alta dirección en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha colaborado con diversas instituciones de la Administración Pública Federal como Grupo Hacienda, Banco de México, Secretaría de Crédito Público, Secretaría de Programación y Presupuesto, Secretaría de la Contraloría General de la Federación, Coordinación General de Estadística, Geografía e Informática, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y Fondo Bancario de Protección al Ahorro del Banco de México. Durante 23 años colaboró en Petróleos Mexicanos en áreas relacionadas con planeación del desarrollo regional, medio ambiente, planeación estratégica de recursos humanos, desarrollo organizacional y planeación energética y de la innovación y del desarrollo tecnológico. Se ha desempeñado como consultor externo en diversas entidades de la administración pública, como Pemex Refinación, Comisión Nacional para las Áreas Naturales Protegidas, el Instituto Mexicano del Deporte, Centro de Investigación en Geografía y Geomática, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, gobiernos de los municipios de San Miguel de Allende, en Guanajuato, y Ecatepec de Morelos en el Estado de México y gobiernos de los estados de Guanajuato, Hidalgo, Campeche y también de la Ciudad de México. En el ámbito internacional ha colaborado en organismos financieros como el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde diciembre de 2018 ha estado a cargo de la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, unidad responsable de la coordinación técnica del proceso de diseño y acción de la Estrategia y del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y de su instrumentación. Proyecto estratégico de la presente administración 2018-2024. Bueno, como ven, pues tenemos un ponente de lujo. Les voy a presentar a los otros dos ponentes que tenemos aquí con nosotros. Eh, está con nosotros el licenciado Roberto Lacerín Montaño, él comenzó su carrera en la Secretaría de Finanzas de la ahora Ciudad de México en 2005, administrando el portafolio de deuda pública local. Posteriormente se desempeñó como gerente de riesgos en Hipotecaria, su casita, manejando un portafolio de derivados de 20 millones de pesos. Se desempeñó como gerente de estructuración de financiamiento en Banobras, donde se especializó en estructuración y financiamiento de deuda subnacional. Antes de convertirse en asesor financiero privado, se incorporó a Hipotecaria Vértice, donde lideró la reestructuración de la empresa como gerente de riesgos y planificación estratégica. De 2012 a 2020 se desempeñó como asesor financiero y fundador del Laceri Fernández SC en 2015, donde asesoró a gobiernos estatales como Oaxaca, Hidalgo, Chihuahua, Nuevo León y Veracruz en las áreas de mercado de capitales, deuda estructurada y Project Finance. En noviembre del 2020 se incorporó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público primero como Director General de Deuda Pública a cargo de todas las operaciones de back office y proyectos de financiamiento estructurado en octubre de 2021 como Director General de captación a cargo de todas las operaciones de emisión de los mercados internos y externos y desde julio pasado como Jefe de la Oficina de Coordinación del Secretario de Hacienda. El licenciado Lacerín, tiene una licenciatura en Economía del Centro de Investigaciones y Ciencias Económicas, CIDE, y una licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México. Bienvenido, Roberto. Y tenemos, como les comentaba, nuestro compañero Luis Godoy, pues, un compañero que ya ha estado con nosotros en muchísimos eh, pues, eventos, ya aquí en el Diplomado de Inducción al Buen Gobierno, eh, pues Gracias a él tenemos también aquí ya el Seminario de Economía post neoliberal. Él ha sido una de las personas que lo ha apoyado mucho, ha dado, dado seguimiento. Y bueno, eh, Luis Godoy tiene una licenciatura en Ciencia Política y en Economía por el ITAM. Eh, tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad de Colombia con especialidad en Desarrollo Económico y Tecnología. Está como encargado del Proyecto Data México en la Secretaría de Economía y se ha especializado en el uso de la tecnología y los datos como palancas de desarrollo y ha trabajado en OPI Analytics, Data Pop Alliance y en UNPD. Bienvenido, eh, Luis, y de nuevo muchas gracias eh, por parte de todo el equipo de Buen Gobierno por el apoyo que hemos recibido de tu parte. Y pues sin más, eh, damos inicio con las conferencias de nuestros ponentes. Iniciaremos... Eh, Vamos a tener primero, bueno, para explicar la dinámica, eh, vamos a tener primero la, las participaciones de nuestros tres ponentes y al final vamos a tener un espacio para eh, preguntas y respuestas. Eh, vamos a iniciar con eh, Héctor Ramírez. Adelante. Muy bien. Buenos días a quienes están aquí presentes, a quienes están a, a la distancia. Eh, antes que nada, eh, debo comentar que me pidió Rafael Marín. Rafael Marín es el director del Corredor Interoceánico que ofreciera una disculpa de su parte. Él está ahorita en Coatzacoalcos, es nuestro terreno de trabajo, se encuentra por allá en el Istmo de Tehuantepec. Eh, pero me pidió que, que asistiera, desde luego, en su representación y que además diera una explicación lo más completa posible de lo que es el proyecto, de cuáles son sus componentes, su estrategia básica, eh, cuáles han, han sido los avances y sobre todo hacia dónde vamos este, de aquí a 2024, eh, y eso es lo que me propongo hacer el día de hoy. Eh, hasta donde me dé el tiempo, me parece que tengo media hora para hacer la exposición, entonces trataré de aprovecharlo lo mejor que se puede el tiempo disponible. Bueno, yo quisiera empezar comentando con ustedes, eh, pues algunos hechos que nos muestran la realidad económica y social del país y lo que ha sucedido durante las últimas cuatro décadas de, de, en el país, ¿no? Y entonces lo que hemos visto, lo que hemos investigado, lo que es evidente para todos nosotros es que los últimos 40 años fueron altamente provechosos eh, para las élites económicas del país. No, no hay duda de eso. Eh, que el periodo se caracterizó, entre otras cosas, por apertura económica, por desregulación, por privatización y disminución del estado de la participación del Estado en las decisiones económicas, sobre todo una corriente que conocemos bien, y que década y media, entre, como parte de los resultados, pues eh, algún dato que detectamos es que la riqueza de un grupo de mexicanos que aparecen en revistas internacionales, pues se aumentó siete veces, y que esta eh, estas, eh, situación implicó un crecimiento que superen varias veces el crecimiento de la economía nacional en su conjunto y que en las últimas cuatro décadas han sido tiempos de acumulación, de, de ostentación en algunos casos y de pagar la menor cantidad de impuestos y eh, también de los salarios más bajos. La, los salarios bajos fue una de las estrategias de competitividad del país. ¿no? En contraste, pues para muchos otros mexicanos, el periodo ha generado un saldo que muestra desigualdad, desequilibrio e injusticia social. La generación de empleos formales y el poder de compra de los mexicanos, de los salarios, han decaído de manera sensible y sistemática. La inversión productiva disminuyó drásticamente en tanto que han aumentado la informalidad y la inequidad bajos salarios sostenidos como factor de competitividad, lo comentábamos, fueron la causa de pobreza y el incremento en desigualdad. México es uno de los países, hay muchos otros indicadores en que se redujo la esperanza de vida, por ejemplo, y la clase media ha perdido el papel fundamental que tuvo durante décadas en el desarrollo. Bueno, antes que nada, me disculpo por los anteojos, disculpen ustedes, agarré una... Una infección espectacular, no quiero que parezca esto película de espantos, así es que mejor prefiero que, que, que así trabajemos. Bueno, el punto de partida del programa es esta realidad: el programa para el desarrollo del mismo de Tahuantepec. Eh, las pautas de desarrollo generan exclusión económica, son hechos evidentes que muestran todos los indicadores: desigualdad social, falta de oportunidad y pobreza generalizada, esto es muy evidente para quien ha transitado, para quien ha convivido con comunidades en el sur, celeste, sur sureste y muy especialmente el Istmo de, de Tehuantepec. Una de las regiones de mayor rezago eh, económico-social es el, el Istmo de Tehuantepec, en eh, donde territorialmente eh, eh, inicia el, el sur sureste del país. Esto ha llevado a situaciones de injusticia social no justificables nos parece en un país democrático y reconocidamente el país tiene una deuda histórica con el, el sureste y el sur del país garantizar la viabilidad futura del país depende de la voluntad, capacidad y de los recursos destinados a revertir la situación mediante el ISMO, el gobierno federal Propone generar cambios estructurales en la economía regional para impulsar el mejoramiento del bienestar de la población. Esto es la iniciativa del gobierno federal, lo que busca es precisamente restaurar esos equilibrios que se fueron generando. No se oye. No se escucha. No se escucha. Nos escucha. no se escucha, compañeros. Por favor, por favor. Un, un, un momento, por favor, compañeros. Con calma, ahorita lo, lo checamos. Muy bien. Entonces, hablaba yo de que hay tres principios básicos que se, gusta restable, que se busca restablecer en atención al Plan Nacional de Desarrollo 1924 y estos son... Sí, cómo no. Es restituir como eh, función del Estado el direccionamiento estratégico del, eh, del, de la actividad productiva nacional. Esto es recuperar la capacidad que tiene el Estado que tuvo durante muchos años de dirigir. El, el desarrollo económico, o sea, donde conviene al país, a donde conviene a sus regiones y a la población de la nacional y de esas regiones. Un segundo punto es re, eh, recuperar la dimensión regional del desarrollo. Entonces, sentimos que esta dimensión espacial regional se perdió y el énfasis se dio hacia temas sectoriales y el programa lo que busca es precisamente restablecer eh, el enfoque regional dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hay razones por las cuales pensamos que lo estamos logrando, que estamos avanzando a este propósito. Comentaremos un poco más adelante. Y la tercera perspectiva es la, desde luego, la perspectiva local comunitaria que sentimos también que se fue perdiendo a lo largo del camino. Y dejamos de pensar que este país se desenvuelve en aspectos económicos sociales social, de manera muy dispersa en pequeñas comunidades que se mueven al margen del, incluso de la, de la economía de mercado, pero que necesitan ser considerados desde luego eh, parte de la estrategia de desarrollo y que para propósito de estas propias estrategias, pues son invisibles prácticamente y eso lo notamos muy frecuentemente en el Istmo de Tahuantepec. Eh, hay una idea detrás del desarrollo eh, que tratamos de reflejar con, con esta, una lámina que no, denominamos como desarrollo. Hemos conocido, digamos, una faceta del desarrollo, una manera de practicar el desarrollo económico, pero no es la única. Entonces, quizá deberíamos andar apuntando hacia una forma distinta de entender el desarrollo, y anotamos una característica de qué es lo que pensamos que debiéramos buscar como parte de este programa en esta región específica del país, el Istmo de Tehuantepec, y tender, tiene que ser un eh, desarrollo dirigido a mejorar el bienestar de la población, no se entiende el desarrollo de otra manera, ni la función gubernamental, sino como la necesidad de impulsar el crecimiento sostenido del bienestar de la población, tiene que ser un Desarrollo justo, equitativo, solidario y sustentable. Tiene que ser equilibrado entre regiones y sectores. Este, hemos visto los desequilibrios que existen entre regiones del país, eh, generados por una estrategia de desarrollo que se siguió. Eh, tiene que ser comprometido con la economía social y solidaria, eh, respetuoso de las culturas locales. Eso es un requisito esencial, cuidadoso de, del entorno y eh, cuidadoso con la riqueza natural de estas regiones basado en la iniciativa en los, eh, y en los recursos locales y tiene que ser competitivo frente a otras regiones del país y frente del continente y del mundo y tiene que ser eh, abierto a recibir recursos y aprovechar en beneficio de la región recursos de, eh, de otras regiones e inclusive de otros países y tiene, tiene que ser encaminado a ofrecer una vida digna y saludable a la población. Y esta, digamos, es nuestra manera de entender el desarrollo, un desarrollo justo equitativo. Y, este, y, y eso es lo que se trata de impulsar mediante este programa que comentaré con ustedes. Y entrando un poco en materia, por, eh, me gustaría comentar con ustedes que el primer tema metodológico que, que tuvimos que resolver, pues es la definición de la región. Recurrimos antecedentes, estudios previos, planteamientos de desarrollo que, han, que existen, no son muchos los, los programas que existen eh, para desarrollar el eh, Istmo de Tehuantepec eh, Y sin embargo lo que nosotros verificamos es que gran parte de ellos, eh, por no decir la totalidad, se quedaron como ejercicios de escritorio, ejercicios a veces lógicamente muy buenos muy interesantes este pero que eh, no no entraron en operación o sea se quedaron como decía yo en el escritorio eh, y analizamos desde luego toda la, lo que es la división política administrativa y, y después de varios ejercicios metodológicos eh, formamos una región como la que se ve en el diagrama este en la en la gráfica, Conformada por 79 municipios, eh, desde luego se toman los contornos completos de, los, de cada uno de los, de los municipios, por eso esta forma irregular que tiene, y al final de cuentas quedó integrada por 79 municipios, de los cuales 24 eh, son, eh, son eh, eh, eh, 33 son de Veracruz, toda la parte del sureste de Veracruz, lo que se llama el sotavento veracruzano, y 46 son de Oaxaca, la parte del Istmo Oaxacaño. Eh, tiene una población, eh, porque además nos pusimos de luego a diagnosticar y a caracterizar la región, de qué de estamos hablando en la región del Istmo, en cuanto a características económicas, sociales, demográficas, eh, eh, de riqueza natural, y este, eh, para 2015 esta región tenía 2.4 millones de habitantes, los 39 municipios, eh, es una región que no tiene capacidad de retener población, lo más seguro es que a estas alturas, eh, si no es que disminuyó, por lo menos la población se ha mantenido estable en estos niveles. Este, tiene una gran alta proporción de eh, po población indígena, de los pueblos indígenas y afroamericanos, de, de, de, as, de ascendencia e indígena, eh, de alrededor de un tercio de la población, que es ya por encima de los indicadores este, de las medias nacionales. Y una característica generalizada es que una parte muy importante de la población vive en condiciones de pobreza y en condiciones de pobreza extrema, este, de acuerdo a, los, a la información oficial. En todos los casos, los indicadores y estos resultados del diagnóstico realizado, todos los indicadores de bienestar social se encuentran por debajo eh, de las medias nacionales. Esto es, es un... Es una, una región caracterizada por un rezago económico y social este, verdaderamente impresionante para quien ha conocido la región y las características en que se mueve la región. Eh, un, un punto adicional que, que nosotros pusimos especial cuidado es cuidar el, eh, el alcance regional del programa. Este es un programa que se inscribe desde luego en el Plan Nacional de Desarrollo en toda la estrategia de desarrollo de la región sur-sureste del país y este y por diversas por muchas causas es una región estratégica eh, para el país no solo eh, porque territorialmente ahí arranca el sur-sureste sino porque por ahí cruzan eh, todos los eh, digamos los eh, las corrientes de energía que han llevado a desarrollo a otras regiones del país todas las y líneas de conducción de la Comisión Federal de Electricidad cruzan el Istmo de Tehuantepec, eh, to, eh, los ductos que llevan hidrocarburos, que llevan energía a otras regiones del país, eh, cruzan también por el Istmo de Tehuantepec, eh, eh, territorialmente es una, digamos, es un cruce estratégico, un punto de cruce estratégico, este, para la economía y para la, eh, la actividad productiva del país. este, una información adicional que se integra, desde luego está, estamos integrados con la estrategia de desarrollo de la región sur sureste que se ha puesto en marcha con el, el apoyo de las, de las Secretarías de Desarrollo Económico de nueve entidades federativas, somos parte de ese, de ese mecanismo. Se analizaron también, desde luego, las ventajas potenciales que tiene el Tehuantepec y que nos parece que no han sido adecuadamente aprovechadas por diversas circunstancias y a lo largo de la historia se ha reconocido el valor y lo hemos reconocido a nivel del país. Y también otras potencias que en, a lo largo de la historia estuvieron interesadas inclusive en participar en proyectos en el mismo de Tehuantepec e incluso territorialmente tomarlo como parte de su territorio nacional en, en varias ocasiones. Eh, ¿tiene? ¿tiene? Sí. Para los compañeros de Zoom sí, se pueden un poquito más a esto. Sí, disculpen, disculpen. Bueno, eh, parte de las ventajas competitivas que nosotros analizamos para el mismo de Tahuantepec es la localización estratégica de importancia nacional y mundial de la economía global. Esto es, no hay muchos cruces interoceánicos en el continente americano. Este, y uno de ellos puede ser precisamente el Istmo de Tehuantepec, a lo largo de 300 kilómetros de, de, de distancia eh, entre un, un océano y el otro. Eh, es el punto de entrada de la región sur sureste del país, lo decíamos, y de un cruce de flujos energ energéticos para otras regiones del país. Eh, hay una gran disponibilidad de recursos humanos, energéticos y naturales. Eh, y lo único lo que uno se pregunta una vez que conoce la realidad y la disponibilidad de recursos es eh, por qué no ha sido posible potenciar esos recursos en beneficio de la población local. Eh, hay acceso a, de, a los, de los productores regionales a los mercados del centro norte y sureste del país. Esto es esta, los dos puertos que tiene la, eh, esta región del Istmo pues pueden ser un punto de salida hacia mercados de otras regiones del país, del continente y del mundo, y sin embargo no funcionan de esta manera, quizá con la excepción de Coatzacoalcos, hacia el mercado norteamericano. Tiene un posicionamiento competitivo en las rutas mundiales de transporte, esto es, eh, según lo, lo que hemos detectado, pues las rutas que vienen de Asia, en, el, en, en términos de lo que es la economía global, que vienen de Asia, cruzan, por, por las costas mexicanas cruzan Salina Cruz y sin embargo Salina Cruz tiene poco que ofrecer en términos de lo que es un puerto que pudiera ser de, servir de enlace para el cruce interoceánico de mercancías y hay una vocación industrial clara ahí este por, eh, para producir para eh, procesar productos derivados del petróleo eso es, eso ha sido una actividad al, al cobijo de la cual pues creció y se hizo fuerte este, la, toda la economía del sur de Veracruz y que igualmente con el debilitamiento de la de la industria petrolera pues también cayó en una un declive económico que prevalece hasta la fecha hay un gran potencial de, para industria eh, para agroindustria especialmente y eh, para servicios logísticos esto es tiene un potencial fundamental para diversas actividades eh, sobre esa base, bueno, la, eh, ¿qué se propone el programa? ¿Qué propone el programa, entrando ya en materia de lo que es el programa de desarrollo del Istmo? pues el programa se propone, desde luego, acelerar el rezago económico y social, pero superar el rezago económico y social, eh, mejorar el bienestar de la población local, abatir el estancamiento económico causado por la falta de inversión y detonar el potencial económico de la región. Esto es la orientación social del programa, la instrucción del presidente es que este tiene que ser un programa que una vocación social definitiva, este tiene que ser un desarrollo hacia la población, necesitamos desde luego capital, se necesita capital privado, se necesita capital público, se necesita capital social, pero no hay que perder de vista que lo que se propone es sacar esta región de un rezago social que es muy fuerte y que eh, caracteriza a la región históricamente necesitamos potenciar para esto la actividad productiva local y esto es lo que se propone este programa y esto se ha definido en objetivos estratégicos que tienen que ver con fortalecer la capacidad de generar oportunidades esta es una región que no genera oportunidades a la población local y esto es muy claro entre la población joven hay muchas instituciones de educación media y superior eh, que, sin embargo, eh, las eh, generaciones de egresados lo que hacen es terminar y irse a buscar empleo al Bajío, al norte del país. Esta es una región que no tiene capacidad de retener a la población joven por medio de oportunidades de, de trabajo. Eh, hay que impulsar una nueva manera de ver el desarrollo, equilibrar los aspectos económicos, sociales, eh, y, y ambientales de la región esto es, se busca un modelo de desarrollo eh, basado en la sustentabilidad en, en digamos en apego a las corrientes actuales de eh, desarrollo a nivel a nivel mundial proponer y emprender acciones emergentes en algunos casos en donde el rezago social es muy fuerte y esto obliga a pensar en acciones Definitivas y acciones con carácter urgente, comentaba yo, para atender necesidades de la población eh, que ha sido hasta ahorita, mencionaba yo, inexistente para propósitos de las estrategias de desarrollo y dos temas fundamentales que son propiamente instrucciones presenciales es preservar, eh, que el modelo de desarrollo tiene que ser cuidadoso en preservar. Condiciones ambientales, un respeto absoluto por la riqueza natural de la región, pero también por todos los aspectos culturales, la historia, las tradiciones y todos los aspectos que caracterizan a las dos regiones fundamentales que mencionaba, el sur de Veracruz, lo que se llama el sotavento de, eh, veracruzano y el Istmo Oaxaqueño también que es, tiene sus propias características históricas y culturales. Eh, un poco para entrar en historia de lo que ha sido la corta vida de este programa de desarrollo del Istmo, pues hay hitos importantes que yo quisiera mencionarles. Y el primero es la vinculación y el interés del presidente López Obrador eh, que ya aparece mencionado desde alguna publicación de allá de por a principios de, de, de este siglo que, que es el proyecto alternativo de nación. Ahí habla de la necesidad de reconocer en primer término la situación de rezago económico-social de esta región y también de la urgencia y de la necesidad de hacer de, de, de, de, emprender programas de políticas, de, políticas económicas que permitan sacar a esta región de esta situación en que se encuentran. Un segundo hito, pues desde luego, fue el reconocimiento que nos propusimos hacer de la región, diagnósticos que hicimos con toda intensidad. Debo mencionar que estos diagnósticos fueron realizados entre 2016, 2017 y parte de 2018 eh, para conocer y hasta, eh, tener listo un planteamiento estratégico este, que estaba listo pues ya hacia, hacia finales 2017, principios de 2018. Eh, desde luego, el Plan eh, Nacional de Desarrollo plantea ya eh, la necesidad y la urgencia de eh, emprender una acción estratégica por el des desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Y el 23 de diciembre de 2018, en Salina Cruz, nos convocó el presidente para dar a conocer a la opinión pública al país que había un compromiso y una estrategia, una, un programa de desarrollo por el ritmo de Tehuantepec. En ese momento, pues ya había un planteamiento estratégico inicial, ya había una base de consenso con eh, dos gobernadores, uno electo uno, eh, y otro en funciones, con presidentes municipales, igualmente en algunos casos eran presidentes municipales que habían sido electos, pero que ya teníamos una base de consenso y, desde luego, eh, conocimiento de. Eh, eh, organismos empresariales, eh, organismos sociales y comunidades y pueblos indígenas de la región. Había una base de consenso ya para el momento en el que el presidente anunció este compromiso del gobierno federal. Eh, desde luego se creó en, en, en 2020 el organismo público descentralizado que se llama Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec bajo cuya responsabilidad, eh, digamos, se creció y, y nació, pues, este programa del desarrollo por el Istmo de Tahuantepec. Y finalmente, un hito fundamental fue, eh, en, en 20, eh, perdón, el programa dice, del Istmo de Tahuantepec fue emitido oficialmente en agosto de 2020. Es, digamos, en este momento, el programa quedó ya inscrito como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Quedó también eh, inscrito como parte del eh, Programa Nacional de Desarrollo. Esto es, ya es un programa formal, compromete a toda la administración pública, nos obliga también a buscar eh, alianzas para este propósito con eh, gobiernos estatales y con 79 gobiernos municipales. Eh, este es la, el estatus actual y estamos en un proceso de instrumentación que inició eh, propiamente después de un hecho relevante también que debo mencionar, que fue una indicación presidencial de llevar a cabo una consulta indígena. Una consulta indígena con los 12 pueblos indígenas que eh, habitan en la región y que cada uno una, constituye una manera distinta de, de ver la actividad productiva, de ver eh, el mundo, y eso nos obligaba a, a tener claro y, eh, y a que la población tuviera claro cuál era el programa que proponía el presidente y qué buscaba este programa eh, a propuesta del gobierno federal. Y esta fue una consulta indígena, eh, yo recuerdo muy claramente que el presidente comentó que se tenía que hacer una consulta indígena, pero que si el resultado de la consulta indígena era negativo, o sea, esto es que los pueblos indígenas, no estaban de acuerdo con la propuesta del programa de desarrollo, pues que simplemente no se podía llevar a cabo el programa de desarrollo. Este, se hizo con toda propiedad, con toda limpieza, este proceso de consulta, este, se llevó a cabo en siete sedes, eh, nos llevó cuatro meses la planeación junto con el INPI, junto con la Secretaría de Gobernación, y quizá fue el, el momento clave para empezar a Desatar el interés a nivel de la administración pública por esta región del país, eh, porque eh, nos permitió la coordinación de todo, todo el sector público federal, la coordinación con los gobiernos estatales para llevar a este ejercicio de consulta que al final se hizo con las normas nacionales, internacionales, a esta normatividad y, y se... Tiene todo absolutamente documentado, listas de asistencia, se filmó todo el proceso en siete sedes, tuvimos la asistencia de eh, el, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de Organismos Internacionales, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, o sea, sí, lo hicimos con toda la pulcritud que este proceso quería y el resultado y todo esto está consignado en actas y en expedientes fue de aceptación, fue positivo. La población indígena, los grupos indígenas, pudimos reunir a 5.000 líderes de comunidades indígenas en siete sedes, en do, dos días de trabajo intenso. Este, el resultado fue una aprobación eh, por parte de la los pueblos indígenas por el programa de desarrollo. ¿Cómo está integrada la estructura del programa de desarrollo? Como apareció en el diario oficial en 2020. Pues este programa de desarrollo está integrado por cinco objetivos prioritarios, los había yo comentado de alguna manera a la hora de definir los objetivos estratégicos. Tiene 13 estrategias y 49 líneas de acción y atiende lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda es la entidad normativa del Sistema Nacional de Planeación y es quien dice cómo deben ser integrados los programas sectoriales y los programas regionales y en atención a este y en apego a estos lineamientos eh, lo hicimos este programa con toda precisión de acuerdo a, a, a estos lineamientos normativos la ejecución del programa, la instrumentación implica la intervención de 22 dependencias federales dos gobiernos estatales 79 gobiernos municipales y diversas entidades de los sectores productivo y social y tenemos espacios, tenemos foros, tenemos grupos de trabajo con cada una de estas entidades, comisiones secretariales con los gobiernos estatales, comisiones también que existen en los eh, congresos locales y, desde luego, eh, foros de comunicación con los gobiernos municipales y con diversos otros grupos eh, sociales, atendiendo al, a cada uno de estos cinco objetivos. Eh, ¿Qué es lo que se propone al final de cuentas el programa como objetivo general? Y aquí sí me gustaría hacer un poco más de énfasis. Primero, desde luego, y, y está expresado desde luego y, y consensado este, este objetivo en los siguientes términos. Potenciar el crecimiento eh, de la economía regional eh, con pleno respeto a la cultura, las tradiciones y a la riqueza natural del mismo Tehuantepec debo mencionar que son dos restricciones al modelo de desarrollo que nos eh, pidió, nos dio instrucciones de la López Obrador de tener muy en cuenta, no es válido un modelo de desarrollo que atente contra las culturas locales, ni que atente contra la riqueza natural de la región, este, pero al final de cuentas el objetivo fundamental de todo este esfuerzo tiene que ser la distribución equitativa de beneficios, la inclusión productiva no se quiere un modelo de desarrollo que excluya a la población, que, que vaya generando pobreza por medio de la exclusión eh, de los eh, beneficios económicos, este, una distribución equitativa de beneficios y al final de cuentas, un nivel de bienestar eh, mejor para la, para la población local. Desde luego se propone también se, eh, un, una estrategia que aparece también en, en, en esta lámina que sigue que tiene que ver con los eh, con el planteamiento de dos proyectos estructuradores fundamentales son proyectos de inversión y uno tiene que ver con el desarrollo de una plataforma logística esto es el aprovechamiento en el momento de la economía global de eh, la, eh, esta franja de 300 kilómetros que permite el paso entre eh, Dos océanos, perdón, perdón ustedes, ando aquí con problemas. Esto es la, la región es un paso estratégico y, y tiene un valor estratégico en el momento actual de la economía global. Este, la, con la plataforma logística, esto es la vinculación de eh, los dos océanos por medio del la, el ferrocarril y la modernización de los dos puertos. Lo que busca es dos objetivos fundamentales, pues desde luego estar en condiciones de ofrecer el servicio de eh, movilización interoceánicas mercancías, tiene un valor propio Panamá nada menos este, mercancías, la idea es que puede ser eh, generador importante de valor en esta región del país, pero quizá el, el, la aportación fundamental de la plataforma es el acercamiento a la población perdón, de la Aquí producción local pero... de la producción actual pero en especial de la producción futura hacia los mercados de otras regiones del país el, eh, el, el sistema de producción industrial en la región esto es eh, construido a través de 10 polos de desarrollo, finalmente han sido 11 polos de desarrollo, eh, los que se han establecido a lo largo de toda la franja del Istmo de Tehuantepec, y la idea es convertir estos espacios en sitios atractivos para la inversión productiva, y, y en eso eh, tomaré unos minutos para comentar de qué se trata esta estrategia. La parte fundamental de la estrategia, eh, si estamos viendo la, la lámina, este, es, sin embargo, el fortalecimiento de los sectores productivos. Esto es la, la, el verdadero desafío, si lo consideramos, que si trabajamos en este equipo. El verdadero desafío del programa es cómo fortalecer la actividad productiva local. Esto es cómo potenciar la capacidad de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuacultura, y la silvicultura para generar mayor valor, tener mayores indicadores de productividad y, y desde luego no solo tener mayor capacidad de generar valor, sino además de retenerlo, en especial en este sector, se, produ se producen y se exportan y se venden al mercado nacional y a otros países productos frescos y, pro y ganado en pie, por ejemplo, porque no hay capacidad local de eh, agregar valor por medio del procesamiento industrial de estos productos. Eh, en el caso del, del desarrollo industrial, pues desde luego el planteamiento es fortalecer la capacidad productiva del sector industrial y desde luego también hay un planteamiento muy importante, hemos detectado un gran potencial eh, para el desarrollo del turismo comunitario, hemos visto proyectos comunitarios muy exitosos generando ya ingresos y valor para la población local. Y desde luego vemos que la integración de esta actividad de, de, eh, con un alcance regional puede ser un gran generador de ingresos para las eh, comunidades eh, de la región. Y desde luego de manera concomitante, pues es el comercio se está fortaleciendo también todos los sectores productivos, los sectores financieros, bancarios, todos los, estos servicios que en muchos casos son eh, necesitan crecer, necesitan desarrollarse para alcanzar un, este, un nivel que permita apoyar el desarrollo de los sectores productivos. Esta estrategia también propone lo que llamamos programas transversales. Esto es programas que van a permitir eh, que el desarrollo productivo y el desarrollo de los proyectos de infraestructura se dé sin eh, restricciones, sin cuellos de botella. Estamos hablando de... Seguridad, seguridad pública y paz social, de capital humano. Hay un frente muy intenso de trabajo a nivel local para fortalecer la capacidad de generar los profesionistas técnicos y operarios que va a requerir esta estrategia de desarrollo. Igualmente la parte de investigación, de desarrollo tecnológico, innovación, en, eh, en la estrategia social, considerando que el principal problema de las regiones de origen social. Y también toda la parte de financiamiento, del desarrollo y de comunicación social. Eh, y la estrategia propone dos elementos de orden. El eh, ordenamiento territorial. Ya tenemos, además de un programa para el desarrollo, un programa para el ordenamiento territorial de los 79 municipios. Y estamos en proceso de integración del ordenamiento eh, ecológico de la región también. Es un elemento de orden que busca, digamos, orientar y que el proceso no se nos salga de cauce, ni en el aspecto del territorial, ni en el aspecto este, ecológico. Y en el centro de la estrategia, pues, está el gran esfuerzo de inversión que ya está haciendo el gobierno federal a partir. Muy bien, eh, muy bien, de acuerdo, este... Eh, avanzo un poco más eh, eh, y, y me voy entonces a, a, a, esta, a la descripción un poco más en detalle de, esto, de los proyectos fundamentales de infraestructura eh, que, que, que sustentan la estrategia. Y estos son fundamentalmente dos, los habíamos mencionado, el corredor logístico y el ecosistema industrial. Esto es todo el, el ecosistema sustentado en polos de desarrollo. Eh, eh, quizá con relación al corredor logístico lo que pudiera ser decirse es que permitirá la movilización interoceánica de mercancías acercando productores y consumidores del mundo, esto es el mundo actual, la manera en que se ha reestructurado durante los eh, años eh, 80 en adelante, bueno pues fue se fue especializando una parte del mundo en producir y otra parte del mundo, el mundo desarrollado en consumir lo cual obliga a pasar a movilizar mercancías entre los océanos. Y mencionaba yo que no hay muchos en el continente americano, pues no hay más que el canal de Panamá y todos los que se llaman puentes logísticos que han hecho los americanos para cruzar el territorio a una gran velocidad, en pocos días eh, han logrado una gran eficiencia en, en, en los puentes terrestres que les llaman a estas actividades. Y bueno, pues el tercer punto de cruce puede, eh, debe ser, según nuestro punto de vista, el Istmo de Tehuantepec. Y a través de, este, de, este, de esta franja de 300 kilómetros, acercar la producción de mercancías a los mercados nacionales y mundiales. Y, y, y creará condiciones para incorporar al Istmo en el mercado mundial de servicios de transportación. Esto es al mercado de, de la transportación marítima. Este, y al mercado de movilización de mercancías y generar una oferta de servicios competitivos en precios, oportunidad, calidad y seguridad. Hay muchos estudios que, que hemos realizado, que hemos conseguido, donde se muestra hasta qué nivel el Istmo de Tehuantepec es competitivo actualmente y puede serlo este, en la medida en que logremos un servicio de calidad eficiente, competitivo en tiempos de transporte, en calidad de servicios, de luego, y también en precio por los servicios de, de, de transporte. Eh, pues acelera, acelerar un poquito la presentación, un poco para hablar eh, este, cómo a través de, esta, de este sistema de movilización de mercancías pues queremos lograr la integración a cadenas globales de producción y comercio, de luego esta es la oportunidad para que el esta región del país integra cadenas globales de comercio marítimo, de eh, cruce interoceánico de mercancías y desde luego integrarse a cadenas de producción y cadenas de valor. La idea es que no solamente funcione como una eh, región de paso de mercancías, sino que además sea un lugar en donde se procesen y se produzcan mercancías, eh, productos industriales que puedan eh, agregar valor. Eh, retener valor en la región que nos ayuden a generar empleo y que nos ayuden a también a eh, que, que mejorar las condiciones de vida de la población este, voy brincando un poco más hay, decía yo, planteamientos para los sectores productivos menciona a grandes rasgos que todos estos, que tenemos ya programas eh, ya sabemos qué hacer y ya sabemos cómo hacerlo, programas para todo lo que es el sector primario y todo esto lo hemos hecho conjuntamente con los gobiernos estatales y conjuntamente y bajo el liderazgo de las dependencias federales responsables de cada de cada ámbito, de cada sector. Con SADER hemos configurado todo lo que es la estrategia para el desarrollo del sector primado, primario en la región en consenso con los gobiernos estatales, lo mismo con el sector industrial. Y lo mismo con el sector turismo. Entonces, tenemos ya propuestas listas ya para emprenderse como iniciativas de desarrollo eh, conjuntamente con los gobiernos estatales. Esto es, estamos listos eh, en espera simplemente de recursos para poder emprender ya eh, esta estrategia de desarrollo. Este, eso lo tenemos ya listo en, en, lo, en los tres sectores productivos. Hay documentos ya detrás de todo esto disponibles para quien le interese consultarlos, pondremos desde luego a disposición. Eh, no. en, el, en el caso industrial, sí me, me gustaría interesar, eh, pero me, me interesaría mucho comentar con ustedes que hay un planteamiento ya muy, muy firme, muy, muy eh, igualmente generado por consenso para el sector industrial que, que habla de tres ámbitos, que son el de la gran industria, la industria que va a llegar a los polos de desarrollo, que se va a establecer, que va a traer procesos productivos modernos, que va a traer recursos de capital y que nos va a ayudar a generar el empleo por medio de estas empresas. Pero no solo eso, sino que también debe ayudarnos a fortalecer las micro, medianas y pequeñas empresas. Esto es eh, el gran en gran eh, que va a representar eh, la gran empresa, la presencia de la gran empresa en la región pues nos debe ayudar a potenciar la capacidad que tiene de generación de empleo eh, de las mipymes de las micro, medianas y pequeñas empresas, no solo de las que existen actualmente, habrá que mencionar que la estructura productiva de nivel, del sector industrial en la región es débil, poco diversificada, es muy fragmentada, habrá que fortalecerla y hay un planteamiento también bajo las líneas de la Secretaría de Economía para este propósito, pero también hay un tercer ámbito que es el de la economía social y solidaria. Este, este ámbito de la economía social y solidaria también tiene que ser, eh, digamos, incorporado esta estrategia en la medida que de las necesidades y de las eh, posibilidades de la propia, de las propias regiones, de las propias comunidades. Este, y, y ese es, digamos, el, el planteamiento del desarrollo industrial. Hay un documento un programa de desarrollo industrial. Y, y yo quería terminar simplemente mencionando, todo, eh, hay planteamientos de fondo alrededor de todo esto, la diferencia entre un parque industrial, un polo de desarrollo, la tenemos muy clara, la hemos compartido con nuestros amigos de la Secretaría de Hacienda. Hay un modelo de incentivos fiscales, o sea, vamos a tratar de que estos lugares sean atractivos a la inversión, haciéndolo como espacios muy eficientes de operación de apoyo a lo que es eh, la operación aduanera, la, el paso de mercancías para importación, exportación este, y operarán como recintos fiscales estratégicos, digamos, es todo un diseño conceptual que se ha hecho juntamente con la Secretaría de Hacienda para este, que estos espacios se nos conviertan en lugares atractivos para la inversión y nos ayuden en la instrumentación de la estrategia. Eh, pues yo pensaría que en consideración al tiempo y, al, y a lo que tienen que esperar también los otros ponentes, pues yo dejaría hasta aquí la presentación, si me permiten. Este, hay mucho que platicar, Son, sí, han sido pues ya a estas alturas seis años muy intensos de trabajo, casi cuatro ante la actual administración. Hay documentos, hay experiencias, hay anécdotas, hay de todo, un proceso muy complejo. Este es un proceso que arranca en algún momento, no sabemos cuándo va a terminar y eso lo distingue de un proyecto de inversión, por ejemplo, en donde sí hay un, una fecha de inicio, una fecha de terminación, por el contrario, un proceso de desarrollo, pues eh, puede llevar generaciones. Entonces, eh, pues yo me quedaría hasta acá y agradeciendo nuevamente a nombre de Rafael Marín la oportunidad de comentar eh, con el auditorio presente y los que están a la distancia. Pues esta iniciativa del gobierno federal que se encuentra en pleno proceso de instrumentación y que continúa y que pues, se tiene previsto ya qué es lo que vamos a hacer este, en, de aquí a cuatro. Y estamos, como decía yo, coordinados con toda la administración pública, comprometidos todos con, con este esfuerzo del desarrollo. Siento que hemos ganado credibilidad. Ante, lo, ante la población local. Nosotros nos enfrentamos a un esquema de eh, falta de credibilidad, de desconfianza ante los funcionarios y ante los programas públicos. Hemos venido recuperando de terreno por ahí y hay ya niveles de cercanía con muchas comunidades. Nos falta mucho por hacer todavía. Es una región muy grande, el número de comunidades es igualmente grande pero siento que vamos avanzando y en la dirección correcta. Muchas cosas que mejorar muchas cosas por hacer, pero este, digamos, es un corte de lo que es y hacia dónde va el programa en estos momentos. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, este, Héctor. Sin duda es un tema que sí da para para bastantes horas de plática, ¿no? Eh, yo quisiera hacer este, un breve anuncio eh, para los que estamos aquí de manera presencial y para los ponentes, tenemos ahorita en Zoom eh, 300 personas conectadas. Entonces, ahí es la tenemos este sistema híbrido que pues, nos permite llegar a más personas en distintos eh, estados de la República. Eh, para continuar con nuestro programa, eh, le vamos a dar la palabra a Roberto Laceri, eh, recordando que él es jefe de la oficina de coordinación el secretario de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias por la, por la invitación a, a José Manuel. Muy, muchas gracias, a, es un placer aquí compartir el panel con, con don Héctor y con Luis. Eh, la realidad es que eh, yo no había tenido oportunidad de, de involucrarme en este proyecto hasta hace un par de meses y tuve el, el honor de acompañar a, a, a, a don Héctor a, a que nos diera el recorrido. Y la realidad es que todo lo que presentó pues se queda corto del trabajo que que, que realmente implicó el el echar a andar este proyecto. Entonces, eh, si les pudiera dar unas recomendaciones que róbenselo cuando puedan y, y y será será muy este pues muy eh, iluminador que les platique lo que se requiere para para ejecutar un proyecto de esto, obviamente con la aceptación de de la gente, ¿no? Entonces este pues es un honor estar aquí compartiendo y y pues también compartiendo eh, el, el tratar de, de, de echar este proyecto hacia adelante no eh, del de lado de Hacienda eh, lo que nos toque lo que lo que yo les quisiera comentar el día de hoy pues es un poco cómo este proyecto se, se de, digamos que se enmarcan en la visión de desarrollo económico que, que que tiene el presidente y obviamente el secretario de Hacienda y adicional pues la parte de cómo financiar este tipo de proyectos o cómo o cómo empujarlos con todas las restricciones que, que implica manejar los, los, los balances públicos. ¿no? Eh, la realidad, bueno, eh, yo creo que es importante dar eh, o repasar el contexto que estamos viviendo en este momento. La, la pandemia claramente eh, pus, eh, puso a la luz muchas de las, de las, de las fallas o, o inclusive de las, de las debilidades de los sistemas político-económicos, de los países también, de sus finanzas públicas. Y, y claramente pues ya hay hay dinámicas que, que que se han derivado que son o que son resultado de estas no eh, claramente estamos viendo eh, el fenómeno de la relocalización que pues detrás trae un paso de, de lo que era la, la, una globalización eh, vamos a decir eh, acelerada allá un, una, una visión de regionalización de, de qué tan qué tan relevante qué tan importante es tener este tus cadenas de suministro y tus y tus y tus este tus encadenamientos económicos más cerca de casa. ¿Por qué? Porque, bueno, pues simplemente cualquier disrupción como la que hemos vivido, ya sea de viaje, precios de commodities, de gasolina, de combustibles, pues obviamente ese, vas a estar menos expuesto a este tipo de, de, de situaciones. ¿no? También es, es obviamente clara la necesidad de, de los países de, de buscar y lograr una, so, una soberanía energética, por ejemplo, alimentaria, y eso obviamente pues ya es es un contexto que, que que que va a marcar la política pública de aquí hacia adelante es muy importante yo creo reconocer que las tensiones geopolíticas claramente hay tensiones eh, económicas detrás no lo que también trajo la pandemia fue eh, la necesidad de los países de reaccionar a, a esta situación y obviamente también pues a, a, a inclusive caer en situaciones de un incremento de déficit de, de, de tomar más deuda que pues va debilitando la posición financiera de los países y, y, y esto pues conlleva a, a este tipo de tensiones, ¿no? a tratar de, de hacer más con lo que se tiene y es una narrativa que considerando el cambio climático y todo lo que, y todo lo que esto implica a nivel de restricciones de, de, de la dinámica de la economía como la conocíamos pues esto va a continuar claramente entonces sí es muy importante creo que se fue el audio, no se escucha una, tratar de reaccionar y obviamente pues, generar planes de desarrollo eh, nacionales que se adapten a estas, a estas situaciones. No me voy a detener mucho en el diagnóstico económico de, de las últimas décadas porque creo que eh, don Héctor lo, lo repasó muy bien, pero sí me gustaría resaltar tres puntos que marcaron también eh, las últimas décadas a nivel económico en nuestro país. Es el abandono de la inversión pública, un abandono total de la inversión pública eh, cuando en 2018 que tomamos la, la administración era alrededor de 2%, por, 2, 2 del PIB. Este paquete económico que presentamos pues es casi, casi el doble. Entonces, este abandono de la inversión pública, pues obviamente eh, genera a la larga subdesarrollo ¿no? y falta de crecimiento económico. Eh, la, la poca inversión pública que se daba eran eh, proyectos enormes, eh, pues muy... Este, vamos a decir, eh, muy espectaculares, pero que la verdad es que no, no abonaban a ninguna narrativa de desarrollo económico como, como lo es este proyecto, ¿no? Eran proyectos muy grandes que, que atendían eh, a, ni siquiera a regiones, a, a localidades, y, y pues realmente buscaban más movilizar recursos públicos hacia, pues hacia otras manos que realmente una dinámica de desarrollo. Eh, creo que eso es también algo que, que es muy valioso, bueno, que se ha cambiado en esta administración, donde realmente pues tenemos una una narrativa y una dinámica y una historia que contar a nivel de lo que queremos buscar en el desarrollo del país y finalmente bueno pues proyectos enmarcados en, en la corrupción no que eso ya sabemos lo que lo que implica eh, el resultado de esto pues es una un, un crecimiento totalmente desigual un desarrollo desigual en las regiones del país y esto bueno pues esto es es claro cuando uno analiza el el crecimiento del PIB a nivel regional pues como hay, hay sectores que históricamente fueron apoyados, eh, regiones que históricamente fueron apoyadas, y aquellos que no, y la realidad es que esto, ya cuando uno lo ve a nivel agregado, pues es la razón del subdesarrollo de la falta de crecimiento. Cuando tienes una región que se quedó abandonada y te está jalando el producto hacia abajo, pues claramente hay una restricción adicional de donde no vas a poder pasar si no atiendes esto. Este subdesarrollo, eh, que, que, que a la larga que... Que, que, que generó pues, una falta de desarrollo homogéneo y que no hemos podido consolidar el, el mercado interno. La verdad es que se habla mucho del potencial de México, de la población, de, del tamaño, de lo joven que es la población, de las capacidades, de los recursos naturales, pero si realmente no podemos consolidar un mercado interno como tal, si estamos en una mentalidad de extractiva más que de productividad, pues obviamente esas son las razones por las que México pues, ha... ha históricamente ha, ha generado resultados pues este que no que no compaginan con el, con el potencial que tenemos no entonces bueno eh, ese es un poquito compartiendo el diagnóstico lo que vimos y lo que se quiere atacar con con proyectos como este y en general con la con la visión de, de desarrollo del país eh, bueno que comentar un poquito pues eh, si bien si esta, todas estas vamos a decir este elementos que marcan eh, pues, claramente un, una falla en el sistema económico que estamos viviendo. También hay que reconocer que los sistemas no cambian de un momento a otro, ¿no? Nosotros, eh, sobre todo en la Secretaría de Hacienda, donde pues estamos muy expuestos a, al financiamiento del presupuesto, a los mercados y demás, pues tenemos que operar con lo que se tiene, ¿no? Y, y de ahí muy importante para nosotros eh, pues poder también generar este tipo de proyectos, este tipo de narrativas, el uso de las finanzas públicas, pero también entendiendo que hay un sistema financiero internacional en el que tenemos que encajar y, y, y a raíz de esto, bueno, pues nos tenemos que poner creativos para poder impulsar lo que, lo que queremos, ¿no? Y, y de ahí que, que este proyecto también nos da pie a seguir impulsando una visión de financiamiento al desarrollo que ha sido clave en esta administración y va desde pues ser est estructuras creativas o, o, o innovadoras de financiamiento hasta pues todo el esfuerzo que se ha hecho por desarrollar un financiamiento sostenible que bueno, es, nació y se generó y, y digamos eh, creció en esta administración y yo creo que es uno de los legados más importantes desde la Secretaría de Hacienda que se deja para, para las futuras eh, generaciones. Entonces en este contexto sí es, es importante reconocer que eh, cu cuando se toma eh, la admisión, la las finanzas públicas, pues, había, que hacer había que hacer ciertas eh, acciones antes de, antes de querer hacer cambios estructurales. ¿no? Y, y, y, y hay dos elementos principales. Uno es la la la eliminar la corrupción o reducirla a su máxima expresión. Y otro es aumentar la recaudación. La realidad es que veníamos de administraciones donde llegaban a hacer una reforma fiscal y realmente no cambiaba nada de manera estructural. Venía la otra y hacía otra reforma fiscal. Esto no nada más, bueno, pues no, no, no rindió frutos, sino que también es, genera un clima de incertidumbre para el empresariado, que tampoco es, es benéfico. Entonces, sí, para esta administración fue muy importante operar y, y tratar de hacer lo mejor posible con el sistema que existía. Y bueno, ya vemos los resultados, ¿no? Eh, la, la eficiencia recaudatoria, ha sido, ha sido uno de los grandes elementos de, de, de resultados de este, de, este, de este gobierno de que se tomó la administración a 2022 casi 2 billones de pesos se han generado de recaudación adicional que la realidad es que podría equivaler a una reforma fiscal bien hecha, no entonces si sí era muy importante ese elemento desde el lado del ingreso de, de, de apuntalarlo pero bueno también esto pues obviamente va compaginado con toda la visión social de este, de, este, de este gobierno y la necesidad de, de crear una, una base o una, una red de bienestar eh, para la población. Entonces, esta red de bienestar, elevada a un constitucional, pues se compagina con, con, con los esfuerzos para aumentar la recaudación, y sí es una realidad que eh, el balance público no te da para todo. Entonces, eh, en, ese, en ese, digamos, marco de referencia, era muy importante para la Secretaría de Hacienda pues, ver de alguna manera cómo desarrollar proyectos de infraestructura que no recayeran 100% en el balance. Y esto, esto va a ser importante de ahora en adelante y para siempre. No hay balance público que te dé para ejecutar la, la inversión pública productiva de, de todo un país. Entonces, sí es importante, pues en, en este contexto, buscar formas para eh, operar dentro de, dentro de los márgenes, pero también eh, buscar eh, la inversión y buscar el financiamiento, al desarrollo con esquemas pues, favorecedores, sí, pero también, este, también que, que, que, que sean replicables. ¿no? Eh, la realidad es que también eh, nosotros y yo desde Hacienda estoy un poquito sesgado porque me tocó trabajar con, con los mercados y sí les puedo decir que los mercados financieros son un elemento importante para el desarrollo el financiero de eh, un país. Si bien hay una crítica que yo creo que es una cuestión para para otra conferencia seminario inclusive, si sí sí abona la desigualdad porque la concentración de los, de los del capital pues es un tema es un tema es, es una realidad y, y son quienes están moviendo el dinero en el mundo también pues el sistema financiero ahí está y y a medida que se democratice eh, el sistema financiero pues son eh, compaginar este tipo de, de instrumentos con una democratización desde el lado de quien invierte para nosotros es la manera de, de, de, de, de impulsar y, y, y fomentar el crecimiento de un país, voy a aprovechar para hacer un comercial, pero por ejemplo para nosotros el esfuerzo de CETES Directo, la plataforma esta para, para invertir para el público en general, pues es uno de estos elementos donde si los podemos desarrollar, si podemos incluir a la gente, este, a la bancarización que la gente tenga acceso a invertir, sobre todo ya en proyectos específicos como este, o simplemente en el desarrollo de un país, pues va a ser la palanca para, para el desarrollo que también le abre espacio fiscal a, a los balances públicos para seguir eh, con esta red de bienestar y con los apoyos sociales. Eh, entonces, en ese contexto, este proyecto también nos gusta mucho porque nos da pie para hablar de esta visión de, de, de cómo eh, financiar el desarrollo pero con una visión, vamos a decir, moderna. ¿no? Entonces, eh, el CIT, eh, tan, tan muestra de esto es para Hacienda, que si ustedes revisan criterios generales de política económica y en general todo el paquete económico, es uno de los elementos principales para nosotros decir que el año que entramos a crecer a 3.2%. Por todas las razones que mencionó don Héctor, eh, cómo enmarca este proyecto en la economía global, en la, en la coyuntura actual, Realmente para nosotros es, es, es, es, un, es un ejemplo de cómo, de cómo poder este, realmente generar una narrativa de, de desarrollo. ¿no? También este proyecto pues, eh, eh, compagina dos visiones eh, de cómo ejecutar proyectos. La parte del, del corredor logístico se descargó a través de los balances presupuestales y es este, una parte que está bastante avanzada. Eh. Y la parte de los polos del desarrollo es un esquema pues híbrido es un esquema que justamente nos permite eficientar el uso de los balances públicos. Es un poquito hablando del marco de referencia de cómo, o, o, cómo operar con estas restricciones y con esta, con esta nueva visión. Vamos a hacer una diferencia o vamos a hacer una comparación de cómo, digamos, cómo, era, cómo, cómo se ejecutaba eh, en, en, los, en los gobiernos liberales y cómo estamos viéndolo nosotros. El primer elemento sería, usualmente, pues los... los este, la economía neoliberal era mucho de socializar eh, pérdidas y privatizar las utilidades. Eh, en este caso, nosotros eh, lo que estamos viendo para el desarrollo del proyecto es pues, compartir las utilidades con el Estado. Esto, esto no es algo nuevo ni es el hilo negro lo que estamos inventando. Hay una dinámica de, de muchos países que están viendo hacia futuro a través de sus fondos soberanos de realmente ser partícipes en la economía a nivel de... De, de, ser, de poner capital de riesgo y, y, y ser partícipes de la inversión y, y obviamente de las utilidades. Entonces, en este contexto, este es uno de los elementos donde empezamos a, a cambiar un poco la visión de usualmente cómo se usaba el balance público y cómo se ejecutaba la inversión desde el gobierno. El otro elemento que, que veíamos eh, regularmente era el uso de subsidios o el, el uso de balances. En general... Las, las APPs, que, que si bien per se no tiene que ser un esquema incorrecto, pues las APPs sí, eh, como se estructuraron eh, en los últimos años, pues eh, eh, abonaban a ineficiencias de financiamiento, es decir, le, le pedías tú a un desarrollador o a un constructor o a un concesionario que te financiara un proyecto. Obviamente, pues el financiamiento de un, de un concesionario no tiene la misma calidad crediticia que lo que un gobierno federal puede hacer. Entonces, esto... Pues, implicado un costo financiero mayor, y es cuando hablamos de subsidios o de alguna manera subsidiar indirectamente a los privados. Cuando estás en un esquema de financiamiento ineficiente, pues el gobierno está pagando para que esta utilidad le, le caiga a, a alguien más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y no es nada más con el corredor interoceánico, esquemas de coinversión, por ejemplo, CFE, y tanto CFE como Pemex en, en los últimos anuncios, eh, eh, que son eh, el campo de la cash para Pemex, por ejemplo, o la, o la planta de Altamira para CFE, ya son esquemas de coinversión, son esquemas donde se comparten los riesgos y se comparten las utilidades con el sector privado. ¿Y qué nos permite hacer eso? Pues nos permite descargar más proyectos al usar eh, menos balance público. Eh, que, que también teníamos una visión, este, vamos a decir, de los gobiernos anteriores, reformas fiscales este, que, que eran como, eh, digamos, cubrían todo y esto pues obviamente no, sigue, sin, sigue sin abonar a una visión de realmente lograr un desarrollo homogéneo regional. Eh, los elementos que mencionaba don Héctor sobre los incentivos fiscales del, del corredor y por ejemplo lo que se hizo en la Franja Norte y demás, pues ya son elementos de política fiscal más focalizados que buscan si sí, realmente pues el, el desarrollo regional eh, en, en, en regiones que están históricamente atrasadas o con un rezago importante, que lo que nos va a permitir es justamente pues eh, impulsarlas a llegar al nivel de las demás y consolidar este mercado interno y bueno finalmente pues esta este también eh, pasar de una visión global a una a una visión regional entonces ya hablando en específico de lo que es este proyecto y, y los elementos principales que nos gustaría resaltar uno es el modelo de negocio no el modelo de negocio que se que, que diseñaron nuestros colegas del, del corredor eh, pues es un modelo donde eh, se usó el balance público para adquirir los terrenos. Eh, estamos trabajando también nosotros en la infraestructura de, de la última milla para llevar a, a pie, de, a pie de, de lote, de donde van a estar los polos de desarrollo, estos parques industriales, agua, luz, gas, etc. Y esto per se pues ya tiene un valor, y este valor, ¿cómo se nos va a reconocer? Pues se van a buscar asociaciones con privados para aportar estos terrenos portar estos terrenos ya este, con, con los servicios básicos y hacer una sociedad con, en el desarrollo de los terrenos a través de, pues, del modelo de negocio que sea el adecuado, puede ser renta, puede ser eh, venta, pero realmente hacer partícipe a, a, al corredor de, de todo el trabajo previo que se hizo, porque el trabajo no es nada más desarrollar un lote, el trabajo son las consultas indígenas, es, es todo, todo el tema, de to, toda la narrativa de de, de, de apoyar a las comunidades, de generar la planta productiva, y eso, no hay forma que se le reconozca el valor al Estado, si no es partícipe de, los, de las utilidades, ¿no? Esa es la visión del modelo de negocio. El esquema de financiamiento, también, el, el esquema de financiamiento, pues, lo que está buscando hacer es eh, participar, no solo, este, no solo como, como, como, como fuera fondear el presupuesto y, y, y salirnos, sino que se note la mano del gobierno federal. Nosotros tenemos capacidades que no, que no tienen, por ejemplo, los privados, tanto de garantizar o garantías de multilaterales, acceso a financiamiento multilateral, que para este proyecto estamos poniendo a disposición de, de los que participen. Y esto lo que nos va a permitir es eficientar el costo financiero del de, de desarrollo de los proyectos y al final pues se va a ver reflejado en mayores utilidades y ganancias que pues, obviamente el Estado mexicano en un futuro va a poder reinvertir. Y finalmente el elemento de los incentivos fiscales, este, los incentivos fiscales para apuntalar todo, digamos, lo que es el, el, el poder atraer la, la inversión al corredor. Eh, por ejemplo, se pues está pensando en una deducción inmediata del ISR, reducción para la zona en específico, eh, tasa cero y extensión del IVA, un régimen, eh, poten un régimen eh, preferencial aduanero, donde no se cobra ni IVA ni aranceles. Y pues esto que se ve muy complicado ya cuando, lo, este, cuando estás con un, con un inversionista enfrente, se resume en una cosa, una, de una rentabilidad de un proyecto que originalmente pudiera ser un 6% en cualquier este, parque industrial que no tiene estos beneficios, la, la rentabilidad se va al doble, 13.7% es lo que estamos calculando. Esto... La, ¿Cuál es la diferencia también? Y, y, y haciendo eco de lo que mencionaba anteriormente, pues este 13.7% no es nada más para los desarrolladores, también para, para el corredor. Entonces, eh, es, esta es una visión que, que por mucho tiempo se abandonó, eh, eh, por mucho tiempo eh, no se veía al, al Estado como un actor estratégico para poder participar en la economía, no solo a través del presupuesto, sino a través de la generación de proyectos que este tipo de proyectos que traen detrás traen diagnóstico traen análisis trae creatividad trae este muchísimo trabajo entonces es es hora de que se reconozca eh, este, este tipo de labores pues ya a nivel eh, a nivel económico no eh, qué logramos con este con esto con este proyecto que, o qué buscamos lograr pues de entrada la verdad es que se da una coyuntura muy muy afortunada la relocalización de empresas no es un no es un digamos un elemento que que per se, y a lo mejor aquí me van a regañar por decir esto, que, pero que per se estábamos buscando, es una, es una dinámica que se identificó desde el año pasado. Eh, el, la inversión extranjera directa, y bueno, quizás Luis nos va a poder hablar un poquito más de eso porque caen en su ámbito, pero la inversión extranjera directa ha venido creciendo, y ha venido creciendo sí porque nosotros, relativamente con, contra otros países, pues eh, nos ha ido mejor. Eh, la realidad es que eh, el hecho de haber sido fiscalmente responsables durante la pandemia hasta excesos criticados en su momento pues no se veía como, como, como la, la, la manera de salir de esto. Sin embargo, también hay una realidad y es un diagnóstico que hizo eh, tanto el presidente como, como, como el secretario que es eh, los apoyos también tardan en llegar y tardan en verse reflejados en la economía y, y, y no necesariamente llegan a donde tienen que que llegar, entonces en ese contexto muchos países que sí abrieron la llave, pues hoy se ven en, en situación de déficit que nosotros no tenemos que, que lidiar este, con eso, en, en, en incrementos de deuda que ya están requiriendo reformas fiscales que tampoco nosotros estamos requiriendo y, y finalmente también pues este el tema de la, de la inflación, no que si bien es un fenómeno global, pues obviamente hay hay hay quien eh, por la dinámica de la demanda pues, pues lo va a tener más complicado que nosotros que realmente pues es más el manejo de los factores externos y, y, y me, ma, más que un sobrecalentamiento de la economía, ¿no? Entonces, en ese contexto eh, fuimos muy afortunados de que se da toda esta dinámica, se da la relocalización, y este proyecto habla de esa dinámica. Esa manera de, de poder conectar el mundo, no tener que bajar hasta el canal de Panamá, Panamá hay cargo que no pasa porque profundidad. Entonces, eh, la verdad es que eh, cae muy bien y es un poco la visión, también como gobierno, de conocer historia de desarrollo y también tienes la suerte de que pues por el otro lado eh, pasan cosas que, que, que hacen más, pues podemos aprovechar eso. que es un fenómeno... Estamos checando la, la, la conexión, compañeros, no, no se desesperen, en un momento lo corregimos. desarrollo del capital humano. Tú puedes, eh, vas a poder crecer, vas a poder impulsar toda la economía a través de la inversión pública, generando infraestructura, generando atracción de inversión, pero si no hay del otro lado la mano de obra o, la, o el capital humano para poder impulsar eso, pues no, realmente no va a tener, no va a tener éxito. Y, y la realidad es que también el abandono de esta región del sur-sureste es porque nadie le apostaba a, a, a generar capital humano. Disculpe compañeros, estamos teniendo dificultades técnicas. Eh, vamos a aprovechar estos momentitos mientras nos están ayudando a, a reconectarlo. Eh, le recordamos por favor de que todas sus dudas, todas sus preguntas, eh, las manden por vía chat. Y también una sugerencia, por favor, nos pueden poner este, a quién va dirigido. En un momento más, eh, reactivamos este, su la transmisión. Como, como bien sabemos, pues, son cosas que no, no podemos tener controladas, pero el equipo está trabajando en estos momentos para reactivarlo. Gracias. Este ejercicio también ha sido... También a la par podríamos seguir la página en Facebook, ¿verdad? este Creo que ahí sí se está escuchando... Así es, compañeros, compañeros, si gustan igual, pueden, este, a la par, pueden ir escuchando por vía su... o vía Act, que le dedica casi 200 billones de dólares a, al sector, y bueno, pues, si uno lo ve de lejos, dice, no, pues, eh, semiconductores, Silicon Valley, quizás, de este Guadalajara, la cantidad de agua que necesitan este tipo de industrias es increíble, y este tipo de industrias ya no se van a colocar en el norte porque no hay agua. Entonces, es justamente apalancar una región que es abundante en, en, en muchísimas cosas, pero sobre todo en, en agua, ¿no? Y finalmente, bueno, pues la integralidad. Un, un proyecto que es integral, que, que aborda desde los temas de infraestructura, de conectividad, el tema social, el tema de turismo, y que esto, pues obviamente también abona al lado de la oferta. Eh, ¿Qué sigue para nosotros? Eh, aparte de obviamente desarrollar este proyecto y... Y, y poderlo ya eh, enseñar y que obviamente pues, tenga los resultados que esperamos este, esta dinámica de desarrollo replicarla ¿no? ya el presidente anunció eh, el plan sonora que es, que es también un, un, un tipo de desarrollo que tiene muchas aristas que busca desarrollar desde la parte comercial, desde la parte de los, de los parques industriales pero también la energía sustentable también la, la infraestructura y este tipo de narrativas de, de de tratar de hacer franjas de desarrollo regionales, es la que consideramos que a la, que a la larga, pues no solo van a fomentar el desarrollo, sino también abonan a la cohesión social, a la creación de comunidades. Y bueno, finalmente este, esto, pues eh, abonará también para tener un país más, más justo, ¿no? La verdad es que eh, hasta, aquí, hasta aquí me detengo y, y ojalá vengan muchas preguntas este, en un ratito. Gracias. Listo, muchas gracias. Eh, sí, efectivamente ya tenemos muchísimas preguntas. Como les comentaba, tenemos este, un amplio público en, en Zoom. Eh, esto, compañeros, compañeras, este, sean un poquito pacientes. Si estamos anotando sus preguntas, este, las vamos a ir resolviendo después de que tengamos la intervención de Luis Godoy. Eh, ¿Necesitas la, la, estarle moviendo a la presentación? Vale. ¿Me escuchan? Aquí, aquí les, antes de que les abra la presentación, primero que nada, pues muchas gracias a los compañeros que están organizando aquí el seminario de economía post -Liberal. Sí. Y muchas gracias a, a Héctor, a Roberto, por por estar acá y por sus exposiciones. La verdad es que siempre es un gusto escuchar a Héctor eh, con esta perspectiva de desarrollo regional y pues a Roberto que queda claro que tiene muy claro la, rele la relevancia que, que el corredor interoceánico tiene para, para Hacienda, que es por supuesto siempre importante. La Secretaría de Hacienda es fundamental para el desarrollo de este proyecto. Creo que voy a utilizar tu micrófono porque este está cada quien tiene su, su proyecto favorito de, de la administración eh, y el mío es este y, y, y voy a tratar de convencerles por qué estoy convencido que el, que el corredor interoceánico es el proyecto de transformación económica que realmente cambia el rumbo de desarrollo económico que tiene el país, y principalmente es por tres razones. La primera es, eh, evidentemente, el enfoque del sur-sureste. Esta administración, este gobierno, ha decidido que se tiene que incluir al sur-sureste en, en la trayectoria de desarrollo económico, y... Eh, pues hay otros proyectos sin duda en el sur sureste, sin embargo, desde mi punto de vista, el corredor interoceánico es el más completo, el más integral, y el que también, eh, a pesar de que solamente, digamos, la intervención es en dos estados, eh, realmente es un proyecto que está pensado para incorporar a todo el sur sureste en, eh, en la economía global. Entonces, la primera razón de por qué el corredor interoceánico, desde mi punto de vista, es el proyecto de transformación económica más importante, es porque es el proyecto emblemático del de subsureste, desde mi punto de vista. La segunda razón es que el corredor interoceánico también cambia la, eh, la perspectiva de desarrollo económico y desarrollo industrial que durante años este, eh, se había tenido una perspectiva diferente desde cómo el Estado tendría que intervenir en, eh, en temas económicos. Ahí está. Ahí lo doy nada más. Y, y esto es fundamental, ya lo dijo Roberto, porque eh, cuando hablamos de economía postneoliberal, muchos tenemos diferentes este, concepciones de lo que significa. Desde mi punto de vista, una de, de las características más importantes de del neoliberalismo fue la decisión eh, explícita, deliberada, de que el Estado no iba a intervenir. Claro, bien, claro, bueno, es que... Y el, el corredor interoceánico es un Yo, proyecto eso, ¿no? que trata de, eh, y ahora pues les presentaré un poco más de detalles, de, de, de incorporar las industrias, intervenir desde una lógica económica e industrial, donde el Estado emprende, donde reparte, digamos, como... Ya hay una concepción de utilidades también muy interesante ahí, pero eh, la, la parte fundamental de, de, del cambio de lógica es que el Estado, a través de infraestructura de inversión pública, intervendrá y, y, y la idea es que pues, esto se refleje en el bienestar de la población. Eh, un proyecto así y de la digamos tan ambicioso como el que, como el que estamos platicando ahora, no se hubiera, era muy difícil que se hubiera desarrollado en, en, en otros gobiernos y en otras lógicas de desarrollo económico previo. Y la tercera razón por la que creo que el, el Corredor Interoceánico es el proyecto más relevante de esta administración es porque es el proyecto que pone a México como un protagonista de la economía global. Y esto, digamos, ya lo platicó Héctor, pero hay muchas razones de por qué el Corredor Interoceánico es... El proyecto que durante muchos años que, que se vienen, será como el emblema de lo que muchos ahora hablamos del new showing, de la relocalización. México hoy está pasando por un momento muy importante. Llevamos 10 meses eh, creciendo a doble dígito el comercio exterior. Es histórico, na digamos, nadie, nadie habla de esto porque como que ya es algo relativamente normal, pero... México es un país que el 77, 78% de nuestro Producto Interno Bruto depende eh, y está vinculado a la economía global. También ya lo dijo Roberto, eh, estamos, eh, este semestre se registró una cifra histórica de la inversión extranjera, registramos 49% de, de inversión extranjera, que si incluso le quitamos este, un par de transacciones de, de inversión eh, que son públicas aparte, la, una transacción de Aeroméxico y otra de Televisa, si incluso quitamos esas transacciones, seguimos creciendo alrededor del 12%, y esto es mucho más que el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, estamos creciendo nuestro comercio exterior, vamos seguramente este año a registrar la cifra récord de inversión extranjera directa, no nada más de este, esta administración, sino de toda la historia de México. O sea, es algo, tenemos que preguntarnos qué significa esto, qué, qué representa para el país y por supuesto también eh, las ventajas, las ventajas que esto representa. Entonces, empiezo con eso diciendo que el corredor interoceánico es un proyecto de transformación económica ambicioso y que pone a México en el centro de la economía global. Y les voy a presentar eh, un poco lo que hacemos en la Secretaría de Economía este eh, que bueno, es primero explicar por qué México es un lugar atractivo para la inversión. Es primero que nada, este México, eh, por supuesto, gozamos de muchos eh, privilegios territoriales, geográficos. Eh, somos la quinceava economía más grande del mundo. Por supuesto, somos eh, en Latinoamérica la segunda economía. Y a pesar de que Brasil es más importante en términos del Producto Interno Bruto, México es el primer, eh, la primera, eh, el, prim, el líder de, de, de comercio exterior, y bueno, ya también lo dije, de inversión extranjera en Latinoamérica. Le ganamos a Brasil, a pesar de que tiene un Producto Interno más grande, en términos de nuestro comercio exterior somos el país latinoamericano más relevante. Eh, también, pues, eh, durante, ya, bueno, bom, bom, ya estamos en, repitiendo cosas por, porque pues es lo que hacemos, ¿no? O sea, este siempre, siempre decimos, este eh, nos hemos encontrado en muchas ocasiones y, este pues, es, obviamente el tema de la deuda externa eh, es un tema relevante para eh, para la posición de México en el mundo. También este eh, tenemos... Yo creo que la fortaleza del peso es también un, un, una de las razones importantes de por qué México cada vez es un lugar este, más atractivo para la inversión eh, y también nuestro ecosistema productivo. México ya no es un, un, un país que, que dependa de, del petróleo. El 80% de nuestras exportaciones son manufactureras y este, esto, digamos, somos un país manufacturero, ¿no? Y esto tiene muchas consecuencias, entre otras que tenemos un ecosistema productivo, muchas empresas que realmente son muy competitivas a nivel global. Cuando una empresa quiere invertir en México, no nada más quiere invertir porque estamos cerca de Estados Unidos, no nada más quiere invertir porque, está, este, eh, porque tenemos eh, finanzas estables, también quiere invertir porque tenemos empresas, un ecosistema productivo que es ideal para muchos sectores. Y esto se... Se, se conjuga con, con, el, con el tema de capital humano que ya se mencionó. Eh, México es de los países de la OECD el noveno país que, donde egresan más ingenieros. Tenemos este, pues un, eh, un sector laboral no nada más muy eh, competitivo y eficiente, sino que cada vez es más innovador este, eh, también yo creo que la Secretaría de Educación Pública tiene que jugar un rol importantísimo en toda esta conversación. Primero porque las empresas están, eh, bueno, ya sabemos que en Estados Unidos hay un, este, un problema de, eh, de shortcut laboral. No hay suficiente eh, trabajo y por eso también la relevancia de, de temas migratorios. Y, y, y esto es interesante porque en el norte del país ya estamos viendo estados que, que, que, no, que, que están teniendo problemas de, de mano de obra. Este, ya eh, México vamos a necesitar las siguientes generaciones este, de, de mano de obra cada vez más calificada y más mano de obra. Entonces, en, aunque tenemos un bono demográfico eh, y en el sur sureste todavía hay un gran porcentaje de la población que tenemos que incorporar a la economía, pues ya estamos viendo estos fenómenos en el país. También este, México es un, un país muy interesante para la inversión por los costos de manufactura. Este, eh, otra cosa que no se dice mucho es que en términos de costos de energía, México es muy competitivo. Eh, los precios, por ejemplo, eh, de electricidad, de gas, eh, frente a competidores que tenemos en, en Asia, como países como China, México es mucho más competitivo en cuanto a esos precios. Eh, también, este... Ya se dijo, tenemos una red de acuerdos comerciales que nos dan acceso a 50 países, que son el 60% del Producto Interno Bruto, eh, pero también tenemos 33 acuerdos bilaterales de inversión. Cada vez más empresas pues, se interesan por México por esta eh, infraestructura eh, de, de tratados comerciales que también pues, eh, se, se asocian con otro tipo de... Eh, pues, de, de, de, de nuestro, por ejemplo, propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un tema que, se, que va muy de la mano de los acuerdos comerciales y que también es parte de la infraestructura legal que ofrecemos, que garantiza que, nas, que las inversiones en México sean más competitivas que otros países. Países como China no tienen este, eh, pues hay que decirlo, no tienen este nivel de protección de propiedad intelectual que tenemos en México y no tienen pues, un instituto como el impi que tiene... Este, pues la verdad eh, es reconocido globalmente por, eh, por, pues por la implementación de estas leyes de propiedad intelectual. También somos un país que ofrece ventajas logísticas, producida en México, eh, asegura que las cadenas globales de valor no nada más sean más competitivas, es decir, más baratas, eh, sino que también con este fenómeno de new showing, hay que preguntarnos por qué estamos viendo esto. Hay mayores costos en la distribución y logística eh, y esto se va a quedar. Si ustedes ven la gráfica de, de los costos de distribución y logística eh, en el mundo, pensamos que por ahí de, después de la pandemia iba a bajar, iba a ser más barato transportar mercancías. Lo cierto es que no. Ha crecido y seguirá, al, al parecer, seguirá creciendo. Eh, y entonces, este fenómeno de new showing, de relocalización de empresas, eh, tiene dos consecuencias importantes. Uno, se reducirán los precios y lo, el objetivo es que cuando empresas se instalen en México haya una reducción de precios en las cadenas globales de valor y en algunos productos manufactureros, eh, por ejemplo cuando hablamos de electromovilidad y cuando hablamos de la cadena global de valor del sector automotriz o del nuevo sector automotriz, pues cuando, pues si, si, si se instalan empresas en México reducirán los costos de las baterías porque ese es uno de los problemas Perdónenme, perdónenme. Teníamos el problema contrario hace rato. De, ¿Me escuchan ahí bien? En, estoy viendo aquí. Sí, sí, hay un comentario en, en Zoom. Eh, y lo segundo sí, claro. en, en este acercamiento de cadenas globales de valor es que también esperamos que reduzca las emisiones que produce eh, las, la distribución logística y manufactura de ciertos productos. Entonces... Eh, invertir en México tiene sentido para que algunos productos de estas cadenas globales de valor reduzcan sus precios y sean más competitivos. Si queremos tener autobuses, autos, eh, transporte de carga eléctrico y que sea, digamos, accesible para países como México, pues se necesitan cadenas globales de valor en México. Entonces, eso es una buena noticia eh, y, y como le digo, también tiene una consecuencia en términos de las emisiones de carbono, que es cada vez más importante. Eh, ahora, el, el, el ISMO, eh, ya, pues Héctor lo, lo especificó mucho mejor, es un programa que trata de mejorar la infraestructura logística. A ver, ya existe el, el, en el corredor interoceánico, que de inicio les invito a que, a que, a que lo visiten, para que conozcan un poco. Que, territorialmente qué es lo que está pasando, ya hay una infraestructura, ¿no? ya existe este, cierta infraestructura, pero hay una inversión que se está generando que busca eh, mejorar las condiciones de la infraestructura. Es una inversión pública eh, muy importante que va a lograr que tengamos una plataforma logística y también polos de desarrollo o parques industriales que eh, fortalezcan la forma en que se conducen las cadenas de, eh, globales de valor en el corredor. Eh, uno piensa que el corredor va a ser importante para la distribución, no desde el punto de vista, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, es mucho más importante que desde los parques industriales se desarrollen eh, procesos de transformación, por ejemplo, de la industria agro, agroalimentaria. Eh, al, al país yo creo que le conviene más que toda la región del sur sureste participen estos polos de desarrollo para que por ejemplo productos como vegetales o frutos puedan transformarse en estos procesos industriales sean mucho más competitivos eh, y puedan ser exportados a mejores precios y eso pues evidentemente eh, es, significaría un, un mejor eh, un, un mejor mejores precios para las comunidades que están vendiendo estos productos entonces por supuesto que es importante el tema de la movilidad de las mercancías en el corredor interoceánico, pero más importante es que habrá parques de desarrollo que transformarán algunos de estos productos y que harán que los precios sean más competitivos para estas comunidades. Ahora, eh, uno de los eh, componentes más importantes es que el Istmo va a conectar no nada más a México, sino a otras regiones. ¿no? Este, eh, Asia, Europa, pero también países de, eh, latinoamericanos y también, por ejemplo, como lo ven, hasta Australia, pueden ser beneficiados por el corredor interoceánico. El objetivo es que se cruce el continente americano en menos tiempos. Siempre yo he escuchado mucho decir a, a, a Rafael Marín, a, a Héctor, que, que, el, que el corredor es complementario al, al canal de Panamá, no es necesariamente una competencia. Yo creo que si, si, si las cosas se desarrollan como esperamos, pues realmente por los problemas que hemos visto en el canal de Panamá en los últimos tres años, que hay tráfico, eh, en, eh, es más difícil acceder al canal, hay los, los precios que les decía que siguen subiendo distribución y logística global, se vinculan con los problemas que hay en el canal de Panamá. Entonces, yo la verdad estoy convencido que el corredor va a vapulear el, el, el canal de Panamá, si sí, sí, sí las cosas van bien. Entonces, sí puede ser complementario, pero yo creo que va a ser mucho más competitivo, este, por, de hecho, la siguiente, por aquí está la gráfica. Si ustedes comparan, por ejemplo, el tiempo de traslado que hay entre el, la costa este oeste de Estados Unidos, de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos, pues véanlo, ahí en, desde el canal de Panamá del, del puerto de Sabana hasta Shanghái, eh, son 26 días, desde el Istmo de Tehuantepec este serían 22.3 días, pues evidentemente es mucho más competitivo en términos de tiempo y esto, con el tipo de cadenas globales de valor que tenemos, cada vez va a ser más relevante, entonces eh, otra vez, yo creo que el Istmo, este, por eso estoy convencido de la relevancia de, de este proyecto, porque eh, estamos frente a un proyecto histórico de transformación económica, no nada más del país, sino de toda la región. Entonces, eh, bueno, esta es una de las razones. Déjenme regreso un poco más para eh, hablar un poco más de la plataforma logística. Eh, lo que está pasando en el puerto de Coatzacoalcos y en el puerto de Salina Cruz es muy importante. Eh, tenemos otros puertos muy importantes en el país, por ejemplo, el puerto de Lázaro Cárdenas, que tiene un nivel de calado eh, eh, el mayor que hay en el país, eh, pero con esto, estos puertos van a adquirir un protagonismo para la, la distribución de ciertas mercancías. También, en términos de inversión en, en la estructura ferroviaria, pues todos lo sabemos, este, después de décadas de, no, de que no se invirtió en la estructura de ferrocarriles en México, hoy no nada más vamos a tener el corredor interoceánico con una infraestructura ferroviaria, sino también tenemos el Tren Maya, eh, tenemos este eh, el tren México-Toluca y hay también pues eh, otros proyectos ferroviarios hacia adelante que es decir se está esta modernización del Instituto de Ferroviario va a generar también yo creo que externalidades positivas para todo el mercado ferroviario que, que que requiere pues no nada más para las mercancías sino también para la movilidad de las personas entonces va a haber una modernización de, del tren del Istmo para que se conecten los los puertos pero también, y esto es importante, hay una inversión en la infraestructura carretera. Eh, no es nada más el, la conexión ferroviaria entre los puertos, sino también habrá una, digamos, hay consolidar la carretera de Mitra-Tehuantepec, modernizar todo el camino transísmico y fortalecer la red de carreteras locales. Eh, esto, pues obviamente, para el proyecto de industrialización que habrá es muy importante, pero también para las comunidades locales es una salida muy importante eh, para problemas históricos que ha habido de infraestructura pública en el subsureste y en el cordón interoceánico en particular. También este, se va a consolidar la red aeropuertaria, aeropuertaria. Eh, pues ya eh, habrá chance de que Héctor quizás en la sesión de preguntas platique un poco más de esto, de, de, de, de la red aeropuertaria, que es muy importante también para vincular, ¿no? es, es un proyecto integral que también está considerando la distribución este, aérea y finalmente los servicios. Eh, está viendo una construcción de un gasoducto instalación de fibra óptica, en fin, es un proyecto que por donde le vean es eh, integral, está, está, se están considerando eh, múltiples factores para, pues, para que se desarrolle económicamente la región. Aquí están los puertos, ya no me voy a tener mucho ahí, eh, la plataforma logística, este, la, digamos, la relevancia importante también, la conexión no nada más con la red ferrovia ferroviaria actual, también con el proyecto del Tren Maya. Este, y eh, pues el sistema ferroviario también, como ustedes saben, está conectado al, al sistema ferroviario norteamericano y es muy importante que esto también sea una, eh, un canal, otro canal más para que muchas de las mercancías lleguen a mejores tiempos también al norte del país y evidentemente al sur de Estados Unidos. Entonces, ve, vean, vean la, este, la infraestructura ferroviaria, este, portuaria, eh, la relevancia geográfica que tiene el Istmo de Tehuantepec. Eh, los parques industriales, aquí sí voy también a hacer un anuncio. Eh, desde el inicio de, eh, del proyecto, desde la Secretaría de Economía, eh, una de las cosas que hacemos en, en la unidad donde yo trabajo, en la Unidad de Inteligencia Económica Global, es generar recomendaciones de vocaciones productivas de sectores económicos y actividades económicas para desarrollar. Eh, lo hemos hecho para todos los proyectos de infraestructura del, de, este, de los proyectos prioritarios, para el TEN Maya, por ejemplo, también lo hicimos. Pero en el caso de, del corredor interoceánico, y aquí Héctor también este, les podrá platicar, eh, hicimos un proceso de, de identificación de cuáles son las actividades económicas que son más interesantes para desarrollar, no nada más en los 10 polos de desarrollo, sino en los 79 municipios que recorre todo el corredor. Y, eh, ah, y digamos y de forma interesante, para, yo creo que hay esta percep percepción luego de que eh, la complejidad económica que hay en el país está concentrada en el norte y en el centro del país, la verdad es que también en el sur hay niveles de especialización de ciertas industrias que hacen que, los sectores económicos que estamos recomendando para que se desarrollen en los 10 polos de desarrollo, pues no nada más sean los típicos que se piensan del sur, sudeste, como es el sector agroindustrial. Hay otros sectores económicos que son interesantes y si me da tiempo ahorita les puedo platicar un poco más de cuáles son estas actividades económicas que hay eh, en los 79 municipios y en los 10 polos de desarrollo que estamos sugiriendo que se desarrollen. Pero bueno, los 10 parques o polos de desarrollo van a integrar ecosistemas productivos, hay muchos avances, no me corresponde a mí platicarles, sino pues aquí a, a don Héctor, este, los avances de esos polos de desarrollo, pero lo que sí es cierto, a pesar de que está, digamos, empezando un proceso de los incentivos fiscales, este, de la infraestructura, lo cierto es que ya tenemos este, muchas empresas, hay muchos hay interés de empresas globales en instalarse en estos eh, en estos polos de, de desarrollo. Y por supuesto, hay que seguir buscando estas inversiones, pero ya este, eh, yo, yo creo que este año se verán muchos avances en cuanto a las inversiones en estos parques industriales. Otra cosa también muy importante es que el objetivo es que estos polos de desarrollo, a través de los incentivos fiscales, pero también a través de eh, los recursos que hay, de la seguridad que ofrece el ismo también muy importante, la participación de la Marina es relevante en, eh, en, en garantizar la seguridad. Eso hace que eh, las oportunidades de negocio en el sur y en el corredor interoceánico sean cada vez más favorables. El objetivo es que no nada más caigan inversiones extranjeras, sino que también inversionistas nacionales vayan, volteen al sur y se instalen en, este, al, a lo largo de, del, del corredor interoceánico. Entonces, eh, pues no nada más es una oportunidad para empresas globales, para socios comerciales, sino también es una oportunidad para empresas nacionales, para emprendedores nacionales que se vayan y se instalen a lo largo del corredor interoceánico. Aquí se ve este, la distribución de los parques industriales. Este, hay, pues como lo pueden ver, eh, una concentración un poco más hacia, hacia el estado de Veracruz, quizás, pero... Eh, yo, yo creo que todos son, son relevantes y que pueden tener un nivel de especialización eh, diferente y que garantice que cada uno de estos, pues, sea exitoso. Eh, bueno, el modelo de negocios, este, ya Roberto les platico un poco más, pero importante decirles que en el modelo de negocio está considerado que las inversiones que lleguen sean a través eh, de modelos eh, pues, innovadores también. ¿no? Yo creo que el, el esquema fiscal que se está presentando para, para el corredor interoceánico también coloca el proyecto en la vanguardia de cómo se están desarrollando estos proyectos a nivel global. Este, eh, eh, el gobierno de México, por supuesto, está participando con un, inversiones importantes, pero pues, habrá inversiones también privadas. Eh, esto ya pues, lo dijimos, el tipo de regímenes y aquí si voy de tener un poquito es muy importante que el proyecto del corredor interoceánico y esto es algo que yo creo que tendremos que trabajar más en los próximos años este tenga un enfoque en las personas también no eh, no no nada más en, en en el tipo de trabajos que se van a ofrecer sino también en generar un eh, pues ecosistema educativo a lo largo del corredor que ofrezca este las capacidades necesarias en términos de capital humano para las empresas y también para las necesidades que tenga eh, eh, el, el desarrollo económico de la región. Aquí pues hay un programa que creo que puede ser muy interesante, que son los programas de formación dual. En la Secretaría de Economía tenemos ya varios ejemplos. Estamos echando a andar proyectos de formación dual con, por ejemplo, empresas de semiconductores en el norte del país. Skyworks tiene un programa con, con Alep que es muy interesante. Y esto pues le ofrece al, a la región una oportunidad también interesante de que, eh, de, de que ofrezca este, más, eh, de que haya más oferta educativa y de que pues, aumentemos las capacidades de, de las personas este, en la región. Eh, no nada más está pues, el, el, estos programas de formación dual, sino también, por ejemplo, acá programas como Jóvenes Construyendo el Futuro pueden ser muy interesantes para para empresas, para que pues, durante un año puedan eh, capacitar a mano de obra que, que será relevante para estos proyectos de, de desarrollo industrial de la región. Eh, aquí hay un poco más de información de, de lo que les decía, de los recursos humanos interesantes que hay en la región. Veracruz, Oaxaca, tienen este, eh, un ecosistema educativo interesante para estas empresas. Este, en 2021... Más de 150 mil estudiantes se graduaron de ingeniería y ciencias a nivel nacional y como lo pueden ver, pues muchos de ellos en universidades en Veracruz y en Oaxaca. Hay que fortalecerlo, pero sí hoy tenemos ya este, digamos ingenieros que están disponibles para empresas, por ejemplo, este, de, de manufactura que se, si se quisieran instalar en la región del Corredor Interoceánico. El tema de seguridad, este cinturón estratégico nacional coordinado por la Marina es bastante importante también para la atracción de inversión que habrá en el sur. Eh, yo no aquí yo, don Héctor, me podrá corregir, pero la verdad es que el corredor interoceánico, eh, las cifras que hemos visto de seguridad son muy positivas, ¿no? En contraste con luego también otras regiones del país, y esto también este, abona para que el proyecto se pueda desarrollar este, en, en buenas condiciones. Aquí hay un poco más de información de los parques industriales, de los pueblos de desarrollo, la disponibilidad de agua, electricidad, gas, eh, que es cada vez más importante. Eh, como lo dijo Roberto, en contraste con lo que está pasando en el norte del país, en contraste también con este, la disponibilidad incluso de algunos de estos recursos en el Bajío, ¿no? eh, el sur cada vez más se va a posicionar en esto. Y antes de terminar mi, mi, mi presentación, me gustaría mostrarles este, un poco el panorama de comercio exterior eh, de, y, y la relevancia que tiene, eh, perdón que esta presentación esté en inglés, pero este es, las hacemos para luego este, para la Unión Europea o para, para los... exactamente. Y aquí quiero que vean uno de los también problemas, pero también oportunidades que tiene el país. Cuando hablamos de comercio exterior, México, el 90% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. Pero si incluso analizamos eso, ese 90%, realmente se concentran en dos estados de, de Estados Unidos, que son Texas y California. Hay una oportunidad muy importante para que el corredor interoceánico incorpore a varias de las empresas exportadoras que tenemos en el país a la costa, a la costa este, que, que, que, que ya consume productos mexicanos, que este, que ya digamos import, eh, in, que importan ciertos productos mexicanos pero la oportunidad ahí es enorme y aquí pues mostramos un poco cuáles son de las importaciones que podríamos que, que podría ser estos estados de los del este Estados Unidos desde eh, aparatos mecánicos, maquinaria eléctrica, vehículos por supuesto este, hay oportunidades muy importantes también eh, en, en temas de minería, de agronegocios y de metales. Eh, en fin, esta información se las voy a dejar por acá para que luego vean con detalle cómo, cómo son las oportunidades de exportación que hay eh, eh, hacia Estados Unidos, pero también, y nada más para que vean, hacia otras partes del mundo, hacia, por ejemplo, este, tenemos el, CPT, el CPTTP, que es eh, uno de los acuerdos también muy importantes. Ahí hemos identificado también grandes oportunidades en cuanto a las exportaciones mexicanas a través del corredor interoceánico, aquí les mostro un poco los productos que se podrían exportar hacia la región, eh, la alianza del Pacífico también, este, hay enormes oportunidades para que se exporten, y pues aquí también para la otra costa de Estados Unidos, en fin, un poco eh, para cerrar y, y decirles que el corredor interoceánico también representa una enorme oportunidad para incorporar a más MIPIMES, a más empresas pequeñas y medianas al comercio exterior. Y eh, la forma de que hay que hacerlo, bueno, primero con el sur-sureste, porque ahí hay más empresas, eh, por ejemplo, el sector agronegocio, que son pequeñas y medianas, pero este, también de otros sectores que pueden ser interesantes para la diversificación. Eh, bueno, pues yo cierro diciendo que, insistiendo en que el corredor interoceánico es, eh, hay, que, hay que prestarle atención, luego no, no recibe la publicidad que, que, que tienen otros proyectos, pero me da gusto que estemos hablando, particularmente en este seminario de economía post neoliberal, de este proyecto, porque yo creo que define eh, la ruta, la trayectoria económica de los próximos años eh, del país. Es, es un proyecto eh, que no nada más es relevante por la cantidad de dinero, la, la inversión que se está haciendo, sino también porque estamos frente a una oportunidad enorme en la economía global y México estoy convencido que va a ser protagonista de, esta, eh, de, de, de, estos, de este nuevo fenómeno global de relocalización de cadenas globales de valor y el corredor interoceánico es sin duda el proyecto emblemático no nada más de México sino les digo del mundo es el proyecto emblemático del New Showing okay. entonces eh, ojalá que en los próximos eh, años este, eh, veamos eh, más inversiones, más proyectos de desarrollo económico en el sur, pero bueno, el corredor interoceánico desde mi punto de vista es eh, un proyecto que hay que prestarle atención y que define, este, nuestra, definirá nuestra economía global en los siguientes años. Pues muchas gracias.